Y, sí. y me gustaría conocer un poco tu historia, me gustaría conocer pues, eh, cómo es tu historia con respecto a estos problemas de ansiedad. Hablamos, si quieres, para arrancar, de qué recuerdas de tu primera crisis de ansiedad. Todo esto comenzó por un error, un simple error mío. Yeah. Eh, fue, mi, mi error fue tomar antidepresivos, fue tomar este, medicamentos... Que no debí de tomar cuando yo no, por ejemplo, yo no tenía ningún tipo de, de problemas, ni, ni trastornos, ni ataques de ansiedad, ni pánico nada. Entonces yo decidí tomar medicamentos, los antidepresivos, pues simplemente porque quería dormir, nada más, ¿ya? Y, y este, eso abarca porque yo, bueno, yo tengo una, yo, yo tengo a mi mejor amiga y la mamá de ella sufre de, esto, de estos problemas, de estos trastornos de ansiedad y ataques de pánico y ella tomaba los medicamentos siempre y nosotras dos las veíamos y, le, y bueno, y le, le, yo le comentaba a mi amiga y le decía ¿por qué tu mamá toma esos medicamentos? Yo en ese momento no sabía ni qué era la ansiedad, simplemente para mí era como algo, algo pasajero, algo que, que a mí no me iba a dar nunca y, y, nos, y bueno, sin querer, estábamos súper cansadas, nos sentíamos mal, también teníamos problemas, como todo, todo joven, todo adolescente y lo que hicimos fue tomar medicamentos, ya, yeah. fue tomar las pastillas, las cloracepan y las anasique. Y en ese momento para mí eran pastillas para dormir, nada más. No pensé que en un futuro eso me iba a afectar a mí. Y desde el mes de septiembre del año pasado, cuando hubo el paro aquí en mi país, fue que yo sentí la primera crisis, que verdaderamente sentí una, una crisis de ansiedad y un ataque, como no tienes idea, este, estaba en mi cuarto, con un fuerte do dolor de cabeza y me levanté, me levanté asustada. Mi corazón empezó a latir, o sea, sentí el corazón que se me salía y, y empecé a ver negro. En ese momento me asusté, me asusté, corrí a ver a mi hermana, corrí a la casa de ella, porque es aquí, quedan dos casas. Entonces, este corrí a ver a mi mamá porque mi, mi, mi mamá estaba allá. Y, y lo único que le dije, no me quiero morir, no me quiero morir más. No. Estaba tan asustada que, que, que me quedé en shock. Me llevaron al hospital, lo que me hicieron fue, fue un electrocardiograma. O sea, el electrocardiograma fue. Y, o sea, los latidos los tenía súper, o sea, súper elevados. Tenía el pulso en 160, 150. O sea, estaba súper, súper elevada mi, mi, mi ritmo cardíaco. Y yo me asusté mucho y. Desde ese momento para mí fue lo peor, fue lo peor. Yo desde ese momento no volví a ser la misma, porque a mí me afectó bastante, me afectó bastante ese día, me dio esa crisis. Créeme que me he hecho demasiados exámenes, ecografías, mis exámenes están súper bien, las ecografías, mis órganos perfectamente bien, pero no, yo visitaba psicólogos, créeme que una vez me tocó ir a una cita con una psicóloga, pero no, era mi primera vez en una, con una psicóloga, y bueno, no sé si fue bien o fue malo que hice, pero yo le, yo le mostré mis, un, unas gotas, unas pan en gotas, que hay, sí, entonces este, le digo a la doctora, mire, yo estoy tomando esto, y me, me dice, ¿por qué tú tienes esto Tú no debes de tomar esto si no, si, no, si no sientes, si no tienes problemas de depresión y ansiedad, ¿por qué lo haces? Le digo, para dormir, que es la única manera. O sea, yo los tomaba para dormir. Nunca, te, te juro que nunca pensé que esto a mí me iba a afectar en un futuro. Uh -huh. Porque yo decía, no, o sea, las personas que tienen ansiedad, yo digo, eso es pasajero, eso no no, no a mí no me va a dar eso nunca. Y ahora que lo tengo para mí súper, súper difícil poder controlarme, He bajado mucho de peso, pesaba 160, ahora pesa 120. O sea, he, date cuenta la manera de que bajé drásticamente. Eh, me duele mucho la cabeza, hay días que me duele este, la parte de la espalda, la nuca, entonces eso es también debido al estrés y a la ansiedad que uno tiene. Para mí todos los días eh, levantarme es un sacrificio, porque tengo que estar, porque mi mente mi mente digo, no me quiero morir, no quiero, me, no quiero que me den las taquicardias, no quiero ver negro, o sea, tengo, ese es el miedo que yo tengo. Y ahí me vuelve la ansiedad, el miedo a comer, porque ahora no te como nada, como muy poco. Yo dejé de tomar, este no tomo café, no tomo nada de lácteos, por lo mismo, ni comida de la calle, o sea, nada, como muy poco, muy poco. Es un miedo que yo tengo, que no, no, no sé si lo poder controlar, pero es un miedo que tengo. ¿Qué edad tenías cuando te dio esa primera crisis fuerte que estás comentando? Fue el año pasado. ¿Y qué, qué edad tenías entonces? Porque no sé qué edad tienes ahora tampoco. 22, ahora tengo 23 años Muy bien, fue a los 22 años entonces tu, tu primera crisis Me dices que veías todo negro, que notabas taquicardia fuerte ¿Notabas también sensación sí. de opresión en el pecho, dificultad para respirar? Sí, sí, sí, sí. ¿Tenías sensación de tensión muscular también o hormigueos a lo mejor? ¿Sensación sí. de mareos o algún...? Siempre, siempre tengo eso uh -huh. Siempre Estuve un tiempo que, que, que o sea, un tiempo normal, tranquila, que no no sentía ni siquiera dolor de espalda, no sabía ni siquiera que era que era ansiedad. Pero me volvió hace un mesecito atrás, me volvió otra vez la ansiedad. Me dio en mi estaba en mi, estaba en mi cuarto acostada normal, viendo tele, terminé de comer y ahí fue. Terminé de comer y empecé con las taquicardias empecé a ahogarme, o sea, me sentía, sentí la opresión en el pecho, sentí que, que me estaba ahogando y, y, el, y las palpitaciones se elevaban, como no tienes idea, se me elevaba, el, el corazón no tenía en las manos, estaba súper asustada. Y yo no tomo medicamentos ahora, yo dejé de tomar las, las pastillas y la única manera de, de, de, yo de, de controlarme es haciendo ejercicios de respiración. Hago ejercicios de respiración trato de, de tampoco de, de estar mucho, de no conectarme mucho lo que es este, en redes sociales, muy poco, entonces yo trato de evitar noticias, redes, muy poco, solo cuando es necesario o cuando quiero comunicarme con, con alguien, con amigos, utilizo, utilizo el celular porque a mí me afecta mucho de, este, cosas negativas, entonces es como que mi cabeza lucha todos los días, mi mente dice no, tengo ese, esa mentalidad en mi cabeza de que yo me, que a mí, a mí me, va a dar algo, me va a dar algo o que tengo una enfermedad mortal, créeme. Ese es el miedo que le cogí yo. Claro, pero por cuando, cuando tienes esos síntomas de taquicardia, me imagino que los pensamientos que tienes es que te vas a morir, quizás, o que te va a dar un ataque al corazón, o quizás que te vas claro. a volver loca o a perder el control o algo así. Sí, es, es eso lo que pienso. O sea, cuando a mí me dan esos, esas crisis, o sea, esos ataques y se me eleva el corazón, yo empiezo a digo, "No, no me quiero morir, Dios, ¿por qué me está pasando eso a mí? Yo dije, yo era, yo era una persona súper normal, créeme que tenía una energía al 100 y de esa energía creo que tengo el 50%, ya no es ya no es como antes que yo podía, uh, chica, me da miedo a mí, me da miedo hasta incluso me da miedo viajar sola. Me da miedo subirme al, o sea, a los transportes públicos sola porque siento que me va a dar eh, la, la crisis, tengo, tengo ese, miedo, ese miedo y digo que no, si me subo aquí sola me va, a dar ese, me, va a dar, me va a dar ansiedad, me va a dar los ataques, y ahora cómo hago, quién me va a ayudar, ya, miedo a, a ir, por ejemplo, a ahora que voy a estudiar tengo miedo, no sé si pueda con tanto con tanta gente, porque la multitud me estresa bastante, la, la bulla, o sea, el estrés a mí me, me empieza a dar ansiedad y me empiezo a descontrolar no me puedo controlar con mucha gente, lugares públicos es lo mismo, entonces yo opto por quedarme en casa y, y tratar de salir muy poco, muy poco, muy poco. Entiendo ya, entonces o sea... que tienes miedo a estar en sitios públicos en donde a lo mejor te dé esa crisis, ¿no? Entonces me imagino que a lo mejor ir a un concierto o ir a un centro comercial mm. o ir a un sitio donde haya mucha gente te resultaría muy complicado, ¿no? sí sí este es complicado para mí porque imagínate yo recuerdo haber ido a un concierto del año pasado estando con mi, con mis ataques de ansiedad y sola <risa> para mí fue este fue algo fue un desafío porque nunca nunca pensé que iba a ir a un concierto sabiendo que a mí no me gusta la multitud pero fui y después de eso me, me, me sentí mal me sentí mal dije no, porque fui, porque fui, me va a dar me va a dar esos ataques otra vez, entonces por eso evité totalmente ir a, a lugares donde hay demasiada multitud, porque eso me causa mucho estrés y siento, siento negatividad alrededor mío, que, que lo único que quiero es estar en mi casa sentada viendo, algo, viendo videos, videos de relajación, pero menos donde hay gente, no puedo, no puedo, como que la multitud me, me agobia. Te sientes muy vulnerable, ¿no?, a que te pueda dar un ataque y... en esas situaciones. Es que, imagínate, o sea, si, me, si, por ejemplo, yo tengo ese pensamiento y de la nada me da el ataque de ansiedad, ¿qué voy a hacer? Entonces trato de, de evitar esos lugares o evitar estar con gente que no conozco. Tengo que estar siempre con alguien que me ayude a mí. A mí me dio otra crisis estando en el banco. En el banco, imagínate, o sea, para mí fue vergonzoso porque estaba sentada esperando mi tarjeta, y de la nada, y yo creo que fue por el esperar. La desesperación que tenía yo de que me den rápido, eso fue que me, ahí fue que colapsé, vinieron los guardias, me, me dieron alcohol a oler, olí alcohol, y este, justo estaba con mi mejor amiga, ella es enfermera, entonces ella me, me estaba ayudando, me decía, haz esto, respira, y ahí me controlé. Pero desde ahí he tenido ataques, que como o sea, varios, varios lugares, o sea, en varios lugares me ha a mí vivir esos ataques de ciudad el, En tres el hospitales del, que visité. El del, banco, ¿El del banco que comentas apareció así de manera súbita o sí, estabas De, de la nada. No, de la nada, o sea, de la nada. Yo estaba, yo dije, yo estaba tranquila, estaba sentada esperando adentro, mi amiga estaba afuera. Y bueno, como no se puede entrar más de una sola persona, entré sola y esperando mi tarjeta. A mí yo creo que fue la desesperación de que me den mi tarjeta, ¿no? Entonces estaba con mi tic nervioso que tengo y estaba así, así, tal Se me sube, se me eleva el ritmo cardíaco y dije, no, me va a dar otra vez esta crisis. Como que yo ya conozco cuando a mí me va a dar la, la, los ataques de ansiedad y estoy ahí, ahí, ahí. Digo, no, ya me va a dar, le digo, y yo llamo a mi amiga y mi amiga como, como ella siente que a mí me está pasando algo y entra le digo, me siento mal, traigo alcohol, quiero oler alcohol porque me está, dando la, me está dando las taquicardias, me estoy empezando a ahogar, y es cuando ella entra y me da, me da, me da oler lo que es el alcohol, y me dice, haz, re, haz ejercicios de respiración, hago, hago los ejercicios, y bueno, me controlé un poco, me, me, me tranquilicé, ya, de ahí se me desapareció la ansiedad, entonces llegué a mi casa, y... Me fui, me fui directamente al hospital porque aparte tenía problemas digestivos también. Me estaba afectando bastante lo que es el estómago, la comida, o sea, este, to, yo tenía miedo que si comía algo esto me iba a hacer daño. Y aparte como yo tengo problemas del colon, esto también afecta bastante, me afecta mucho. Imagínate, los problemas del colon y la ansiedad son dos bueno. cosas que tengo que controlarlas es súper súper difícil para mí controlar estas dos cosas que no puedes comer por el, por el simple hecho de que yo quiera comer algo y no puedo por el problema del colon y si, y si mi colon se estresa me da, mi, me da lo que es la, la, la, ansiedad, la ansiedad entonces es súper difícil para mí súper difícil muy bien me has hablado de que te ha dado ese ataque de ansiedad en el banco eh, en qué otros sitios diferentes te ha dado un ataque de ansiedad así fuerte que recuerdes eh, fue en el hospital, en, en otro hospital que yo visité, también me dio un ataque. Estaba sentada esperando, este, esperando que, que me atiendan y, de la, y bueno, y cuando me, me van a atender me pusieron esta... Yo, yo ingresé porque tenía un problema digestivo, era por, el, por una infección que me dio. Y en ese momento que, a, a, a que la, la doctora me pero era para los problemas estomacales. Me pusieron eso y me picó, me empezó a picar el pecho y empecé a ahogarme. Yo decía no, y era como que yo era, no podía, o sea, me empezó a dar la ansiedad, me, mi ritmo cardíaco subió, estuve como una hora metida en ese, en ese hospital solo para que me, me pudieran controlar la ansiedad y no me dieron ningún medicamento de, de que no me dieron ningún medicamento que dan a las personas que sufren de eso. Simplemente me, me, me dieron alcohol, me pusieron alcohol para que se me baje el ritmo y me quedé ahí, me quedé ahí. Yo estuve como una hora en ese hospital solo para tranquilizar la ansiedad porque me, a cada rato mi pulso se elevaba, no, no bajaba, lo tenía elevado. Y uh -huh. todo fue porque me pusieron esa inyección, tenía miedo a que esa inyección me haga algo, quizás o sea, en mi mente pasó eso. Dije, no, que me van a poner? Que capaz me va, me, va a hacer daño, ¿Me va a hacer daño esto? ¿Me va a matar? No sé. Entonces es como que todos los días en mi cabeza, es que mi cuerpo está aquí físicamente, pero mi mente es como que la tengo en otro lugar, como que no existo aquí, como que es algo irreal para mí estar en este mundo. Entonces es que yo pienso, digo, no puedo levantarme con esta, no puedo una, una sola vez levantarme en mi vida y decir que estoy bien si no tengo estos pensamientos de que hoy no me va a dar esta crisis, hoy no me va a dar la ansiedad, hoy voy a estar bien, pero no, prácticamente... Uh -huh desde ese momento hasta ahora eh, he tratado de controlarme y eso que no estoy tomando medicamentos específicamente para para lo que es la ansiedad ni, ni ataques de pánico uh -huh. por mí misma trato de tomar cosas naturales comentabas antes que ibas a empezar a estudiar verdad ¿Qué es lo que vas a estudiar este yo quería estudiar psicología ah. <risa> <Muy bien. risa> La verdad, sí, me gustaría mucho estudiar psicología, pero, bueno, lastimosamente en esta universidad no hay esa carrera aún. Entonces, opté por comunicación social o, o bueno, es lo que también me llama la atención porque tengo una... Bueno, yo soy de las personas que les encanta dialogar, me encanta, me encanta hablar, me encanta dar mi punto de vista. Entonces, dije, si no estudio psicología, estudio comunicación. de, de Una de las dos cosas... Me, me va a ayudar en un futuro. Entonces, este, aparte que me encanta escribir, me encanta escribir. Entonces yo cuando estoy así, lo opto por escribir. Eh, créeme que cuando uno escribe, este fuchica, este, saca tantas cosas, se siente un poco en paz. Porque yo escribo escribo todo. Yo he escrito desde el día que me dio la ansiedad. Tengo escrito las cosas que sentí, que no me quiero morir, que quiero hacer muchas cosas en la vida, entonces empecé, empecé ahí. Uh -huh. Es un poco terapéutico sí. para ti, ¿no? Por lo que entiendo, entonces. Sí, es como que yo fuera mi propia psicóloga. Uh -huh. Trato yo misma de buscar la manera de, de sentirme bien y de y de, no, y de no caer en esto, porque imagínate, hay tantas personas que tienen estos problemas, estos, estos trastornos, de ansiedad, que, que ellos optan por suicidarse, porque ellos no aguantan la presión de todos los días de, de levantarse con esta mentalidad créeme que hay uno, uno se levanta a veces con una mentalidad negativa de decir, no yo me, yo no aguanto más, quiero meterme un cuchillo en el estómago quiero cortarme, no sé tanta gente se levanta así que hasta yo incluso lo admito, he tenido esos pensamientos suicidas en mi cabeza pero no, yo me controlo, creo que busco me pongo a hacer algo que a mí me guste, escribo, eh, es me pongo a hacer ejercicios de respiración, trato de, de, de, de, este, de que mi mente se vaya o de que mi mente haga algo que de, o sea distraerme por completo, distraerme por completo y olvidarme de que yo soy una persona que tiene ansiedad. ¿Cómo aparecieron en ti esos pensamientos suicidas? ¿Cuándo fue la primera vez que tú recuerdes que aparecieron? No, no es primera vez, los tengo ya, creo que de, de, de, desde la primera crisis que me dio, ahí no, no empecé con esos pensamientos, simplemente ahí pensaba yo, decía, tengo alguna enfermedad grave, me voy a morir, quizás tengo algo en mi cabeza que me está afectando, no sé, yo yo pensaba que tenía este algún tumor en la cabeza ya. Entonces dije, no, es por eso que, que, que yo estoy empezando con las taquicardias. Y yo me informaba, buscaba en internet, buscaba en, en todos lados y veía, decía, ¿por qué eso? ¿Por qué se acelera el corazón? ¿Por qué van las taquicardias? Ya. Y entonces tantas cosas que uno también se, se daña la mente buscando enfermedades que no las tienen. Y entonces ahí yo dije, pucha, no, no, no, no. Y entonces los pensamientos a mí me vinieron. Estando en el transcurso de, del mes pasado, este, he tenido esos pensamientos de que yo me, yo me, o sea, yo me levanto, yo me levanto con una lucha, una fuerza diaria. Como si no la tienes idea, de que decir: Voy a estar bien, no me va a pasar nada, quiero curarme. Es una desesperación por curarme, por hacerme tratar y ver y decir: Voy a estar bien. Entonces, el único pensamiento que tuve fue: O sea, los pensamientos que tuve es de decir, no. Es como que estaba sentada en, mi, sentada en la sala de mi casa y puchica, tenía las ganas de coger un cuchillo y metérmelo, porque no aguantaba más el dolor, no aguantaba más el dolor. Y no era un dolor físico, era un dolor psicológico. Entonces aquí mi familia no es que puchica me comprenda al 100%, es como que aquí siempre te van a catalogar de loca. Claro, eso porque que así... has comentado ahora es, es algo que hemos visto con frecuencia en la consulta de psicología, cuando hemos tratado a personas con ataques de ansiedad o crisis de ansiedad, eh, comentaban lo mismo que has comentado tú ahora, que notan un dolor psicológico muy fuerte y nos han dicho en muchas ocasiones que tienen la necesidad de hacerse daño físicamente. Hay algunas personas que incluso han llegado a provocarse cortes en la piel con cuchillas para experimentar un daño físico porque dicen que tienen esa necesidad de notar ese daño físico, ¿no? ese, de, como de canalizar el dolor hacia algún, hacia algún sitio. Sí, exactamente, es lo que te digo. este Yo presentaba esos pensamientos, decía que quizás que si me corto o me meto el cuchillo, digo que ahí digo me llevan al hospital y me corto y me ven que tengo definitivamente. Dije, es la única manera de, de ver que tengo. Pero no, dije, no, no, no. O sea, es como que me quiero hacer daño yo misma al, al tener esos pensamientos. Es decir, no, de aquí ya me quiero matar y dejar ya de vivir y dejar de sufrir. Porque uno sufre mentalmente. Por, más que, por ejemplo, mi mamá te digo, mi mamá a mí me dice, no, por ejemplo, yo le digo me duele tal parte, me dice, no, eso es un dolor psicológico, eso es, eso es lo que era tuya, me dice. Pero no, te explico cómo va a ser. Por ejemplo, si te cortas un dedo, no, eso no, eso no es un dolor psicológico, es un dolor que lo sientes, es una reacción al cuerpo, te, te estás cortando el dedo, tú sientes el dolor. Entonces no, a veces no me entienden, a veces piensan que yo hablo, que estoy loca, que, que es algo de la cabeza, que ya, sí, te dicen sí, tranquila, eso te va a pasar, eso te va a pasar. Si vieran que es, es fácil decirlo, ¿no? Pero claro. es que para uno que es así... Antes hablaste también de una, de una amiga que es enfermera. Eh, coméntame si la gente de tu entorno, aparte de esa amiga que me has dicho ahora, si la gente de tu entorno conoce de tu problema de la ansiedad y cómo se lo toman si lo conocen. Mm, bueno, este, mi familia sabe que tengo problemas de ansiedad, mi mamá sabe que he tomado medicamentos, pero como te dije por este ellos en sí no es que tengo un apoyo total de ellos, yo no es que tengo un apoyo así total, porque ellos me catalogan de loca, piensan que estoy loca, que tengo que ir a un manicomio que fácil ya, y yo les digo no, no es así, ustedes no entienden porque ustedes no, no tienen este problema, o sea no saben cómo, cómo de verdad yo quisiera que ustedes no es que les desee que tengan pero que estén en mi lugar y sientan que que esto para mí no es fácil todos los días lidiar con este, con este pensamiento, con estos dolores psicológicos. Y en sí, de mi familia, creo que tengo un 50% del apoyo, porque no es el 100%. No, no, es, no es como que estoy tan unida, ¿no? Entonces, como que cada quien... Yo vivo con mi mamá, solo las dos, imagínate, las dos. Y a veces ella tiene sus problemas y yo los míos, entonces yo trato de no meterme de, de no hablar mucho y ella tiene un carácter súper fuerte y es ahí cuando yo me empiezo a estresar y me voy de ahí porque a mí me empieza la ansiedad, el estrés, el estrés a mí me causa ansiedad, me da como no tienes idea, estoy tranquilita, mi mamá viene, viene se enoja de la nada también porque es una persona súper histérica, se enoja y yo... Digo, no, no, me va a dar, me voy y no le, no le comento nada a ella, no le digo que me duele ni le digo lo que pienso porque ella es una persona que no me entiende. Porque ella piensa que es, un, que es como que un rasponcito nada más, que es como que te raspes el dedo y ya, pero no, no es así. Quisiera que a veces me entendieran y se pongan en mi lugar y digan y que esto no es fácil, no es fácil vivir todos los días con, con esto, con la, con la ansiedad. Es súper, para mí es súper. Algo que nunca, nunca lo quise, pero por error mío lo tuve. Ya, ¿Y un error entre, que cometí. tus amistades, la gente, que tus amigos, tus amigas, entienden y tu problema de ansiedad y si te apoyan? ¿O notas que no llegan a entender exactamente qué es lo que te mm. sucede? A ver, hay ciertas personas, que, que bueno, ciertos amigos que sí me entienden, y me ayudan, entonces definitivamente ellos tratan de, de que yo esté bien llamándome, comunicándome porque si tú hablas con una persona y le comentas acerca de tus problemas, de todo lo que tú sientes, obviamente yo creo que tú te vas a sentir un poco mejor hablando con esa persona, tratando de ocupar el tiempo, y es lo que yo hago, yo ocupo el tiempo, eh, me llaman, hablo, este también si puedo aconsejo, porque como te dije me encanta la psicología, entonces este, trato de ayudarlos, así teniendo mis problemas, pero igual trato de ayudarlos. Y mi mejor amiga, bueno, ella es, igual que yo, tiene problemas de ansiedad, tiene trastornos, ella tiene, por ejemplo, ella le dio una crisis hace una, hace una semana y ella me llamó, imagínate, yo le dije, tú tienes tu problema de ansiedad, imagínate, yo tengo un problema de ansiedad, yo, le digo, yo que tengo un problema de ansiedad no estoy como tú. Ella decía, yo me quiero morir, decía, yo me quiero morir, no aguanto más el encierro. Imagínate el, el, el, el, o sea, el rango, o sea, yo ahí con mi problema, y ella que tiene un problema súper elevado que el mío, entonces yo decía, pero, ni no. yo le decía, yo tengo mi problema, pero trato de estar tranquila, no me no me, no, me, no me no me desespero, porque sé que si yo me desespero, eso no va a llegar a nada, y si me voy a un hospital, me voy a morir más rápido. <risa> entonces, uh -huh. este, le digo... Y ella lloraba, lloraba, como no tienes estaba llorando. La crisis era, era, era ella tiene depresión, entonces, este, la depresión, la ansiedad. Y estar con la mamá que también tiene ese problema, las dos tienen ese problema, imagínate. O sea, es, uh -huh. todos los días lidiar y vivir con ese tipo de personas, no, no se puede. Es como que tienen que tener fuerza las dos, sacar fuerzas de donde no tienen. Porque mi mamá, o sea, la mamá de ella, o sea, por ejemplo, mi mamá que tenga problemas de ansiedad, y yo que tenga problemas de depresión, ansiedad y, y, y ataques de pánico, ¿Cómo, ¿cómo las dos vamos a poder ayudarnos si no ponemos de nuestra, de nuestra parte? Claro. Ese es lógico. Sí, sí. Nicole, antes me decías que evitabas alguna cosa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas hacen las chicas de tu edad? ¿Qué cosas hacen las chicas de 23 años que a ti te gustaría hacer y no haces por, por tu ansiedad? Bueno, por ejemplo, este. Bueno, yo no es que me considero una persona que voy, una persona así que su, bueno que vaya a fiestas ni nada, pero sí sí me gustaría poder ir a, a fiestas, o sea, a una disco. O, por ejemplo, yo amo viajar, amo viajar, pero no puedo viajar ahora. Eh, tengo miedo, tengo miedo de que estando sola o estando con alguien que no conozco me dé la, me dé la ansiedad. No puedo, no puedo ir a fiestas, no puedo ir a, a restaurantes, le tengo fobia, ir a restaurantes y estar con demasiada gente. Le cogió un miedo, le cogió un miedo fatal, estar alrededor de gente y comer. Si yo como, como, termino de comer, por ejemplo, estaba comiendo y, y de la nada me sentí así, me empezó a dar la, la, la ansiedad y estaba con personas que conocía, entonces digo, ¿por qué me dio esto? O sea, no, no, no entendí, no entendí por qué me dio este. Estaba normal, estaba tranquila, te juro que estaba tranquila. Y así fue como que, toma, dice, como que te recuerda la ansiedad, tiene que darte esto. Y yo, okay. entonces me quedé mal. No puedo, no puedo ir a hacer, no hago, no hago ejercicios, me canso, me canso mucho, me canso mucho. Me, okay. me, al siguiente día me empieza a doler todo el cuerpo. Y esto, cuando a mí alguna parte del cuerpo me duele o si tengo alguna infección o algo en, en mi cuerpo, mi ansiedad mi ansiedad llega, mi ansiedad viene. La mayor parte de los, de los pacientes que han venido a nuestra consulta o que se han tratado online, con las consultas online, nos, nos han dicho que evitan también el deporte porque le tienen miedo a las sensaciones físicas. Nos dicen que no hacen ejercicio porque tienen mucho miedo a sentir el corazón fuerte. Incluso nos han dicho que no suben escaleras, por ejemplo, o que tratan de subirlas muy despacio, porque el subir escaleras hace que su corazón también se acelere. O andar rápido, por ejemplo, evitan andar rápido para que el corazón no se acelere. No sé si estos síntomas también los tienes tú. Lo Bueno, cuando yo hago ejercicios, y son ejercicios súper básicos, no, uso, no es que voy al gimnasio, ni nada por el estilo, hago ejercicios aquí en casa, por ejemplo, hago abdominales, trato de correr un poco y no avanzo, no avanzo, porque apenas hago como 10 o 5 minutos nada más, no hago mucho, por lo que cuando termino de hacer, el corazón lo tengo así, a mil, a mil. Y al día siguiente estoy con un dolor de, de, con un dolor de la nuca, dolor de espalda, y mi ansiedad viene, es, que es, es como que yo sí como que si a mí me diera algo en el cuerpo, tengo o si tengo alguna enfermedad, alguna infección, la ansiedad me viene, de la nada me viene, uh -huh. te juro, me viene de la nada y sin pensar me viene. Es como que te hace recuerdo y dice, no, tú tienes esto y la ansiedad te ataca ahí. Entonces, uh -huh. no, y subir escaleras, eh, bueno, eso sí no, no la verdad no me, no, me afectaba, no me afectaba tanto, pero hacer deporte uh -huh. sí me afecta, sí me afecta un poco. Tengo Mucha... como miedo de quedarme en el gimnasio y que me dé un... quedarme así en blanco, en medio, en medio gym. Muy bien. ¿Tienes miedo a desmayarte, quizás? ¿O tu miedo es más bien a sí. que tener un ataque al corazón? ¿Cuál, ¿Cuál es el miedo que sientes, más bien? El miedo que siento es que me dé un ataque o que me dé un... o sea, me dé un, un, un infarto ahí mismo quedarme pieza en medio del gimnasio. Uh -huh. Porque desmayarme... No. En la cosa es del corazón. Yo, yo, yo ya le escogí ya le cogí tema a las taquicardias, dije si sí, tengo taquicardia, digo no creo que tenga esta enfermedad porque me, me he hecho tratar tantas, tantas veces, el electrocardiograma me revisaron y no era nada del corazón, entonces digo esto es problema, esto es problema de ansiedad, porque cuando claro. yo no debí de haber tomado esas pastillas, lo hice y yo me hice adicta a esas pastillas, entonces imagínate cuando las dejé de tomar yo creo que eso hizo, eso afectó un poco y hizo que mi ansiedad eh, progrese más de lo que estaba. Porque antes la tenía, según yo la tenía, pero no era así como ahora que me daba con taquicardia. O sea, era súper normal, o sea, era algo que sí pasajero. Yo vivía, saltaba, todo reía, pero ahora nada, ahora tengo que, que levantarme todos los días y decir, bueno... Que sea tu voluntad, Dios, si vivo o lo que sea tu voluntad en tus manos dejo mi vida, todos los días. Es el mismo pensamiento. Ah, el miedo que tienes entonces es que te dé a lo mejor un ataque al corazón o un infarto. Eh, sin embargo... El miedo a morir. El miedo a morir, ¿no? Sin embargo, lo que, lo que has comentado es eso, y te aparece ese miedo, pero quizás hayas notado también que cuando, cuando tienes ansiedad y te distraes o cuando notas taquicardia y distraes tu cabeza porque te pones a pensar en otra cosa probablemente notes que la taquicardia te baja y te encuentras mejor y eso es una prueba de que realmente no te está dando un infarto o un ataque al corazón porque sí. si realmente tuvieses, estuvieses experimentando en ese momento un ataque al corazón o un infarto no serviría de nada distraerse no o sea, sí, como tú dices este... Una vez que yo yo sentía este, mi pulso elevado, yo lo que hacía era este, tranquilizarme, respirar, respirar. O sea, solo respiraba y decía, esto es simplemente, esto es por la ansiedad. O llamaba a un amigo médico, que bueno, él es el que siempre me ha ayudado bastante, le escribía, le decía, tengo tal síntoma, ¿tú qué crees que sea? Me dice, es la ansiedad. Tú solo quédate tranquila, toma agua, respira, respira nada más. Entonces, desde ahí yo ya estoy como que controlándome un poco. Este, cuando me da eso, me quedo en mi mueble, me quedo en el mueble o en la cama y me acuesto. Hago los, hago los ejercicios de respiración, pero no tomo nada de medicamentos nada de medicamento. ¿Qué es lo que mejor te viene cuando te dan esas crisis? Lo que más te funciona. Yo lo que hago es quedarme, o sea, trato de, de no pensar en eso, trato de, de, de, de buscar, o sea, de hablar o tratar de llamar a alguien, hablar con esa persona, o distraer la mente, pero no pensar que yo tengo, que tengo, este que me está dando eso. Hago ejercicios de respiración. El, por ejemplo, como te decía, acabé de ver un, un video tuyo donde este, vi acerca de, lo, de un ejercicio de respiración. Eh, uh -huh. Ayer, antes de ayer, bueno, me estaba dando ansiedad, me dio la crisis ahí y me puse a llorar, estaba llorando, lloraba, lloraba porque estaba desesperada, decía ya no quiero vivir, o sea, ya no quiero sentir esto, ya estoy cansada, no puedo más, no puedo, dame fuerzas y lo único que hice fue hacer el ejercicio de respiración que vi y me, me quedé un poco tranquila y de ahí llamé. Hablé, llamé, llamé a alguien, hablé con esa persona y se me pasó. Como que tú también necesitas compañía de alguien, alguien que te apoye emocionalmente, que esté contigo, que te escuche, porque imagínate, yo vivo, yo estando con mi mamá aquí, no es que yo reciba la atención completamente, no es, el, no es la típica mamá que está contigo ahí pendiente y te dice, este, no, yo te apoyo, tranquila, sino que siempre te va siempre te, me, me van a catalogar de loca, que es una loquera mía. Entonces, es triste pensar eso, es triste porque nadie te apoya, simplemente, por un momento te dicen, sí, quédate tranquila, que todo va a estar bien, pero después me dicen, no, no, tú eres una loca, y esto y lo otro, eso te pasa por andar con tu amiga loca, por tomar medicamentos que no debiste haber tomado, lo acepto, lo acepto, no debí de haberlos tomado, pero yo creo que todo, todo ser humano necesita ayuda, necesita comprensión, ¿no? Entonces ahí es cuando de verdad necesito a alguien que me escuche, que, me, que me, me ayude psicológicamente, me dé consejos, porque sí porque cuando tú hablas y alguien te escucha, te sientes tranquilo, estás hablando, o sea, sacas todo lo que tienes y te olvidas por un momento de que existe la ansiedad. O sea, yo soy libre en ese momento. Pero ya después que veo la realidad y todo lo que pasa, entonces vuelve, vuelve, vuelvo a, a, a vivir el día a día y con la mentalidad de siempre. Claro, el problema entonces es cuando te quedas pensando en ti misma, ¿no? en tu propio cuerpo, en tus problemas de ansiedad y eso es lo que te hace agobiarte, me imagino. ¿no? Si tienes a gente con la que distraerte, de la que hablar de otros temas, con la que dejar de pensar en ti misma ¿no? y pensar en otras cosas de la vida cotidiana, esas cosas me imagino que te alivian y te hacen sentir mejor, ¿verdad? Sí, imagínate. Ahora hasta ver tele es como que es como que me estresa. Uh -huh. No, no. O sea, yo veo la tele y digo y me desespero. O sea, como que quiero que ya, ya, ya termine eso y ya que y, y irme a dormir. A mí el día el día no me gusta. Prefiero que llegue la noche porque en la noche duermo. Pero no, no es que tengo no es que duermo todo el día. Duermo pocas horas porque tengo insomnio, no puedo dormir mucho y yo mil veces deseo que el día se acabe lo más pronto posible y llegue la noche, el día lo detesto, lo detesto porque es como que mi tiempo, quiero que se vaya así, súper rápido y en la noche ya duermo, soy tranquila, soy otra persona, duermo y en mis sueños por lo menos estoy tranquila. Y no estoy esperando, estoy pensando en que esto voy a tener esto, voy a levantarme, si voy a levantarme viva o voy a levantarme muerta. Entonces, ese es el pensamiento que yo tengo. Y, y ahora comprendo, comprendo a las personas que tienen este este trastorno de ansiedad. Las entiendo completamente. Porque estar en, en su lugar, estar en el papel de una persona que tiene eso es súper, súper difícil. Lidiar todos los días con tu mente. Imagínate, lidiar con la mente todos los días es algo increíble. Es que tu mente en sí es la que manda, o sea, tú, tú haces las cosas, tú piensas, ya. Y tú haces y dices, puchica, Puch, este día voy a hacer esto, ya. Pero si tu mente y si tú estás con tu negativismo no te ayuda en nada, no te ayuda en nada. Por más, por más positiva que te levantes, tengas un pensamiento negativo o alguna cosa que te haya pasado, créeme que desde ahí uh -huh. mi vida y mi vida cambia, cambia completamente. Entonces, este, es difícil. <risa> es difícil. Nic Nicole, háblame de cómo es tu personalidad, cómo es tu forma de ser, cómo te describirías. Este, yo soy una persona aventurera, tengo positivismo siempre. Este soy, era bueno, era una persona que tenía la energía a mí, me considero este, divertida, eh, soy súper amigable, sociable y o sea, me encanta estar siempre activa, siempre haciendo, haciendo alguna cosa o tratando de, de interactuar con las personas. Me gusta mucho. Pero todo eso ha cambiado. Todo uh -huh. ha cambiado. Todo, ¿Cómo, todo, ¿Cómo eres todo, ahora? Todo lo que te digo. ¿Cómo eres ahora? ¿Qué es lo ahora, que... Ahora ahora soy una persona poco sociable. No, no me gusta estar rodeada de gente. Este, No no tengo la energía que tenía antes, de esa energía tengo la mitad, o sea, muy poco, siempre me levanto con una pesadez en el cuerpo y no soy la misma de antes, o sea, he cambiado bastante, yo, yo lo noto, o sea, yo, porque yo sé cómo era antes, yo antes era una persona activa, ahora todo me cansa, no puedo, o sea, Siento que si hago algo, estoy cansada, me canso súper rápido, me empieza a doler el cuerpo, mi cabeza, súper, súper, súper feo. Y, este, y la manera, y bueno, y, y me gusta viajar, pero ahora no lo hago por miedo, no lo hago, este, por miedo a subirme al transporte público, que me dé algo ahí y no saber qué hacer. Siempre llevaba mi, mi, mi, mi botellita de alcohol, o sea, el alcohol para... Para oler y todo esto, y bueno, eso me tranquilizaba, ya. Tenías Pero no era lo mismo. Tus, tus amuletos o algo así, ¿no? O cosas que sí. llevabas encima para sentirte protegida. Sí. Eso también es algo bastante. Llevaba, cool. sí, llevaba. Llevaba mi alcohol, este llevaba cosas que, que yo, por ejemplo, cuando a mí me iba a dar eso, algo fuerte para oler, ya pero pastillas nunca, era siempre el alcohol, el alcohol lo tenía a la mano, nunca lo dejaba porque si yo olía, era como que, bueno ya, ya se me bajaba un poco, ya me estoy controlando, o simplemente me ponía los audífonos y escuchaba música de relajación. o Imagínate, ahora por ejemplo, sí. a mí me afectó bastante con la visión, me afectó bastante. De lo, de, lo, de lo que tenía miopía, ahora tengo la miopía elevadísima, elevadísima. Y si yo dejo de usar los lentes, me da, me da una desesperación fatal no ver. Me da una desesperación como no tienes idea. Me saco, por ejemplo, aquí tengo los lentes. Ya. Ahorita estoy hablando normalmente. Pero sí. si yo camino fuera de la casa o en la sala, este me saco sin lentes, es como que no. Como que quiero mis ojos, digo quiero ver, quiero ver, me desespero y también es por eso mi, y también, eh, también era por eso que tenía mis ataques de ansiedad, por no por no ver bien. Entonces me desesperaba no poder ver y me afectó bastante porque yo no, yo tenía, o sea yo no veía pero ya, no veía, pero ahora no veo más, o sea veo muy poco, muy poco. O sea digo qué pasó conmigo, de la nada yo empecé a empecé a sentir todo esto, dije no, o sea te juro que era una niña, una joven Uh, chica, una joven a mil, a mil, a mil, ¿cómo se te digo todo? A mil. Uh -huh. Ahora no, ahora parezco una persona adulta, que tuviera un peso encima, nos si logró una piedra en la espalda, y, en la, y la mente, la cabeza, la tengo súper pesada, como que quiero sacarme la cabeza y meterme, no sé, intercambiar cerebros, yo qué sé, eso quisiera, te juro, es lo que quisiera, pero no quisiera tener esta ansiedad, no quisiera vivir con esto. Eh, Nicole, que para esto no hay cura. A lo largo de los últimos meses, ¿ha habido algo que antes no pudieses hacer por culpa de la ansiedad? ¿Y porque te has empeñado en hacerlo, has conseguido hacerlo con normalidad? Trabajar. ¿Trabajar? Me ha costado. Sí. <risa> bueno, antes trabajaba. O sea, siempre he trabajado, pero ahora me costaba más el trabajo. Uh -huh. me, me costaba más trabajar porque este, estaba normal yo con mis compañeras. Y decía, tenía miedo a que, que, que ellas me vean, que a mí me está dando algún ataque y, y me dijeran que te pasa, o que, me, o que venga la ambulancia y me, me tengan que llevar al hospital. Entonces, yo cuando trabajaba, lo único que hacía era llevarme alcohol, llevaba mi botellita de alcohol. No podía, no podía, había días que, tra que estaba súper bien, o sea, días que estaba bien, que ni me acordaba que tenía eso, pero había días que, que, que, que me, me venían me venían esos ataques, y yo nomás era así, y decía, ah, tengo que respirar, respirar, me iba lejos de ella, y hacía ejercicios de respiración, inhalaba, exhalaba, inhalaba, exhalaba, y volvía al trabajo, porque, uh -huh. como te dije, o sea, a mí me agobia la gente ahora, o sea, está rodeado de gente, me estresa fatal, me estresa muchísimo, porque no, no quisiera que nadie esté alrededor mío, entonces, uh -huh. me, me, yo quiero que estén distantes de mí, pero no, era mi, mi trabajo y obviamente tengo que lidiar con eso, y ya siempre tengo que lidiar, porque mi trabajo es hablar con las personas. Entonces claro. yo dialogo con ellas, trato de hablar con ellas, pero al mismo tiempo este, trato de, de controlarme, ya de, de estar tranquila, de no desesperarme y de quedarme ahí, ahí o sea de no pensar que tengo eso, sino uh -huh. enfocarme en mi trabajo. Sí, la gente con, con crisis de ansiedad suele evitar comer determinadas cosas porque las asocia con que le puede subir la ansiedad. Normalmente lo que más suele evitar la gente es el chocolate o el café o beber bebidas alcohólicas o cualquier cosa que se entienda que puede desajustar el cuerpo. En tu caso, ¿estás evitando algún tipo de bebida o de alimento? creo que evito casi toda la comida, <risa> lo que evito, desde que, desde que a mí me dio la crisis, yo evito, evito los lácteos, el café, yo era, yo tomaba café todos los días, era una persona que tomaba café día y noche, ahora no tomo ni siquiera una taza de café, alcohol, desde, el, desde que me dio la crisis no he tomado para nada el alcohol, bebidas, nada, nada. Eh, la com comida, o sea, yo tengo que tomar agua, yo solo tomo full agua, demasiada agua, si no tomo agua no soy yo, yo tengo que encontrar, por eso yo tengo o sea, la jarra de agua, créeme, la jarra de agua me la termino creo que en un día, porque estoy a cada rato bebiendo, hidratándome, digo no, tengo que hidratarme, Esto, el agua me va a ayudar bastante a mí con, con lo que sea, pero me tiene que ayudar, entonces tomo agua, pero evito lo que son lácteos, café, este, comidas de la calle, comidas chatarras, no las como para nada, comidas en sí pesadas, para mi estómago, porque uh -huh. siento que todo me va a hacer daño. Estoy comiendo y tengo ese nerviosismo, así, entonces sí, que como y no, no, esto me va a hacer daño. ¿Y ¿Cómo, como con nerviosismo? No puedo comer tranquila. ¿Cómo con, con ese nervio, con ese nerviosismo de que estoy como que me va a dar, me va a dar? Entonces, claro. pucha, uh -huh. Hasta comer, hasta comer para mí es un desafío ahora. Uh -huh. Yo he bajado bastante, bastante. O sea, yo no era así, y, o sea, sí, antes era una persona este puzca, fuerte que tenía masa muscular más bastante este ahora no ahora soy súper delgada o sea, me comparo y se me cae bastante el cabello uh -huh. entonces eso eso estaba confundida decía será que la ansiedad y el estrés no se cae el cabello entonces yo preguntaba cada rato digo, le preguntaba preguntaba ¿será que se me cae el cabello por, por la ansiedad, el estrés que tengo? y me dijeron que sí entonces, este, estaba como confundida. No sabía exactamente si eso era... Si la caída del cabello tenía por este, por, la ansiedad que, por la ansiedad que me estaba dando. No claro. sabía. Uh -huh. Y no lo sé. No sé muy bien eso, pero sí se me cae bastante el cabello. Entiendo, muy bien. Eh, Nicole, para, para ir finalizando la entrevista, eh, seguramente te vaya a escuchar y a ver mucha gente que tiene ataques de ansiedad o crisis parecidos a, a lo que has comentado tú. Si, si tuvieses que darle algún tipo de consejo o decirles algo directamente a estas personas que provenga de tu experiencia, ¿qué le dirías a otras personas que tienen crisis de ansiedad, igual que, que has venido comentando tú a lo largo de la entrevista? Bueno, este, yo le dijera en primer lugar a los jóvenes que si ustedes tienen un problema, si sienten que, que, que su vida se va a borda, este por favor comenten, traten de hablar con alguien, busquen ayuda, y, pero no, no cometan el error de tomar medicamentos como yo lo hice. Porque eso en un futuro les va a afectar psicológicamente, les va a afectar mucho, se van a hacer adictos a medicamentos que ustedes nunca debieron de haber tomado. Y para las personas que tienen los ataques de ansiedad como yo, este, tra traten de, de, de buscar de enfocar su mente en algo positivo, no vean, no estén mucho en redes sociales, esto afecta, afecta bastante, las noticias, la información, la información negativa, este afecta mucho para las personas que tenemos estos, estos trastornos de ansiedad, es súper complicado, lo entiendo y traten de, de, de hablar, de comunicarse, siempre de, de estar con alguien que les escuche, porque eso ayuda mucho, eso este quita, quita un, pe, un o sea quita, mucho, quita un peso de encima, ¿ya? Entonces este te ayuda, te libera full hablar con, con personas, con amigos, trata de, de, de hacer ejercicios de relajación, de o sea, hacer cosas positivas, no tengas en tu mente que, que de aquí a mañana te vas a morir. Piensa positivamente, trata de, de, de, de enfocarte en ti y de pensar positivo y de, y de ponerte una meta o escribir en un papel, decir yo sí puedo, yo sí puedo todos los días, yo sí puedo levantarte con, con esas ganas de decir yo quiero vivir, yo quiero vivir, yo puedo con esto. Es simplemente una enfermedad que va, que va a pasar y no me, no me va a volver más. Solo ten ese pensamiento positivo en tu cabeza y créeme que, que algo algo de la ansiedad se va a ir, pero tú vas a poder, vas a poder simplemente pon ponse en ti, pon esa fuerza donde no tienes, sácala desde el interior, desde, sácala a todo pulmón, este, pero trata de estar bien por ti y también este, para que tu familia pueda entenderte y que esté contigo y que no, y te ayuden, y te ayuden, trata de hablar, de explicarles cómo es vivir con esto. Y este trata de ser feliz, de sonreír, uh -huh. nunca, nunca, nunca estés triste, trata de reír, de vivir, de, de estar feliz siempre, de mostrar una sonrisa porque tú no sabes quién se enamora de tu sonrisa, trata de ser <risa> feliz. <risa> Muy bien, perfecto Nicole, pues te agradezco muchísimo de verdad tu testimonio, estoy convencidísimo de que le va a servir a muchísima gente. Lo has descrito, además, sí. muy bien. Me ha gustado mucho tu forma de explicarlo porque ha quedado súper claro. Has, has comentado tam, de manera muy, muy clara pues, tu primera crisis, también esa crisis que te dio en el banco. También esos pensamientos de suicidio que de vez en cuando se han pasado por tu cabeza. Has sí. comentado de manera muy clara los síntomas que tienes de taquicardia, de miedo a perder el control o que te dé un infarto. Y, y has comentado también qué cosas te vienen bien, ¿no? Has hablado de, de respiración, por ejemplo, de tratar de distraerte. El ejercicio sí. ese que, que, que practicas de respiración diafragmática lenta, que calma sí. tus síntomas, y ha quedado. calma mucho, uh -huh. mucho. Te ayuda mucho el respirar, el, el tratar de, de, más que todo, controlar con la respiración. Te, te... Te sientes como nueva, o sea, sientes, sientes el cuerpo súper aliviado y te tranquiliza bastante, te olvidas de, por un minuto aunque sea, de que tienes ansiedad, de que eres una persona así. Ah, más que todo tienes que lidiar con la mente, lidiar con la mente, los pensamientos y la mente, pucha, son súper, es algo súper difícil, entonces más que, más que todo lidiar con los pensamientos, de los pensamientos día a día, o sea, Tener pensamientos positivos siempre, aunque te cueste, te cueste porque cuesta decir sí, me voy a levantar el positivo, pero cuesta bastante. Pero yo sé que, que, que hay personas que tienen un problema muy, creo que hay problemas con, con, este, con ansiedad peor que yo, entonces este, imagínate, si yo tengo un problema ahí, hay personas que hasta lastimosamente se han suicidado porque no han podido, con, no han podido lidiar con esta, con esta enfermedad, con este trastorno, entonces a eso, eso voy, que, que la gente o los jóvenes o las personas que estén pasando por esto, traten de, de, de buscar ayuda antes de que antes de que, que esto les afecte más, busquen la ayuda antes, o sea, si ustedes ven que tienen, que sienten ah, un pequeño o sea, si están, si están depresivos o sienten algo, o sea, cualquier cosa, traten de hablarla, busquen ayuda, porque eso, yo, eso es, eso es bastante bueno, bastante bueno, que te escuchen y que te aconsejen y que te, y seguir un tratamiento adecuado también, o sea, no tomar medicamentos por tomar, porque te va, a, no te ayuda, o sea, te haces, te haces adicta, pero si tienes un tratamiento de un psicólogo, o sea, de, de, de quien te vaya a tratar, ya. Seguirlo como es. Yo creo que si, si es así, uno va con el tiempo, se va este, tranquilizando y va, y va sanando. Y va dejando también las pastillas. algunas personas sí, han Me hecho al... eso y les ha funcionado bien. Me alegra mucho que plantees esto, Nicole, porque a lo largo de todos estos años en la consulta hemos visto a personas que llevaban más de 30 años sufriendo crisis de ansiedad. Y, ¿Sí? y las crisis de ansiedad, si no tienen tratamiento psicológico, suelen seguir un efecto bola de nieve, como las bolas de nieve que van rodando abajo, eh, hacia monte abajo, que se van haciendo cada vez más grandes. Si, eh, si las crisis de ansiedad no tienen tratamiento psicológico, suelen empezar a generar agorafobia. La agorafobia es el miedo a estar en espacios abiertos, en ir a sitios públicos, en hacer determinadas cosas en contacto con otra gente, evitar muchedumbre. Sí. Entonces, si la crisis de, de ansiedad se tratan a tiempo y reciben asesoramiento psicológico a tiempo, todo ese tipo de problemas no llegan a aparecer. Pero si, al, si pasan los años y los años y no tienen el tratamiento, cada vez se empiezan a evitar más cosas. Normalmente las primeras cosas... Como yo. Que... Exacto. Yo todavía no me he tratado así completamente. Ah. Si, la, si, tuve, si visité al psicólogo, psicólogo, fue como una vez, y ahí no visité más. Por no querer ir, o sea, por, por decir que sí, esto es simplemente una enfermedad que, que va a pasar con el tiempo, pero con sí. el tiempo me afectó más. Entonces claro, es, que es lo que piensa mucha gente. Lo, mucha gente piensa, ya se me pasará, ¿no? Como si fuera algo, como una gripe que pasas dos semanas y la gripe se va sola, sin que hagas nada en concreto, ¿no? Y la realidad es que los problemas de crisis de ansiedad no siguen en absoluto ese ese transcurso, ¿no? El transcurso suele ser, como digo, que cada vez se va agravando más, porque al principio se dejan de hacer las cosas que se tienen asociadas a la primera crisis de ansiedad. Sí. Es decir, si la primera crisis de ansiedad, por ejemplo, te da en, en un autobús, la gente deja de ir en autobús. Sí, si la, le coges pánico. Si. si la primera crisis de ansiedad te da en un centro comercial, dejas de ir a un centro comercial. O si la primera crisis de ansiedad te da en el cuarto de baño, mientras te estás duchando, empiezas a tener temor a, a ducharte. Entonces, sí, es también eso. Empieza. Cuando uno, se va al, uno va al baño, también me he pasado. ¿Sí? Eh, me baño súper rápido, no me demoro ni, ni media hora en el baño. O súper sea, rápido me baño porque es, imagínate, mi problema, de, mi problema de, de de la visión que tengo y aparte de que estoy bañando me digo, no, no quiero que me des, al principio era así, al principio estaba así, o sea, al principio me bañaba súper rápido, tenía miedo que me coja en el baño, la ansiedad, yo salir así a media, media, media desnuda en tu o sea, ¿qué hago? ¿qué voy a hacer? Pero ahora no, ahora sí, ahora me estoy controlando más en eso, eso sí lo he podido controlar porque hasta me he bañado con lentes, imagínate, hasta hasta dónde, ¿no? Con los lentes me he bañado porque, como no veo, me da desesperación. Digo, la única manera de poder controlar esto poniéndome los lentes. Tengo esa mentalidad. Me pongo los lentes y me controlo, aunque sea la mitad, de la, la mitad. Del 100% me controlo la mitad. Y sí, o sea, si tú no te haces tratar esto, o sea, desde el primer momento que tú sientes el síntoma, tú, o lo que tengas, tú tienes que hacerte tratar, porque si dejas pasar el tiempo, ya se va, o sea, es como, es como se te va grabando más, y es un poco difícil que, que o sea, super, super, es un poco difícil que, que vayas recuperando poco a poco, entonces es como que la recuperación es lenta, ¿ya? Entonces, por eso, el momento de que te da esto, tú, tú debes de, de, de hacerte tratar, y no tomar medicamentos, o sea, si yo sé que hay personas sé que, que tienen problemas mucho peores que los míos, pero no no, no no tomen medicamentos, no se automediquen, no tomen pastillas, que, piense, que yo pensaba que eran para dormir, pero la verdad eso me afectó, me, me, me hizo otra persona, por ese pequeñito error que, que, que cometí, dejé de, dejé de ser yo, o sea, dejé de ser Nicole, Nicole la aventurera, no, ahora soy Nicole, la amargada, la que pasa en la casa, la que está encerrada, porque yo era feliz, yo era una persona, o sea, wow, o sea, ¿cómo te describo? Una persona, o sea, súper activa para ahora, que solo me da, solo a veces, yo estoy triste, o sea, soy una persona que está triste, que, que, que ahora trata de, de, de estar bien, pero a veces sí, mis pensamientos son más, son un poco un poco de, de, de decepción de mí misma, por no haber por no, por cometer ese, ese error y no haber tomado, este, cartas en el asunto, sino dejarme llevar también, o influencia, influenciarme de las amigas. Entonces, tampoco nunca te dejes llevar por alguien si te dice, tómate este medicamento, no lo hagas, o sea, no te va a ayudar para nada. Simplemente te estás arrastrando al mismo, al mismo dolor de, de aquella persona, o te estás arrastrando a una enfermedad que, que tú ni tú no vas a poder lidiar en un futuro hay personas que no lidian con esta enfermedad y es triste verlas porque yo sé que no soy la única hay muchas personas más que que, que desean morirse todos los días desean morir imagínate, yo al escuchar esa palabra lo único que pienso y digo no yo, yo jamás puedo tener lo que sea pero no quiero morir yo tengo una vida por delante yo quiero tener hijos, quiero estudiar, quiero trabajar o sea, quiero morir los 100 años si es posible, pero yo no quiero morir ahora joven entonces, eh, para mí es para mí es este, es triste, es triste porque quisiera ser yo, la yo quisiera ser la persona de antes, la Nicole de antes, y no la de ahora, que está con